VÍDEO instructivo CONCORD LEADER Coja la cuerda de ronçal cerca del bocado y junte el líder para obtener la misma presión. Al empezar con el caballo parado, mantenga el líder flexible poniendo el caballo en marcha por la cuerda de ronçal. Cuando el caballo está caminando, coja el líder de la misma manera que al inicio de posición parada. Cuide que en el caballo marche bien hacia adelante y mantenga la cabeza del caballo a nivel un poco más avanzado de usted. Mantenga su mano en el medio de forma suelta. Al parar, la intención es que el caballo alce la cabeza. Esto procura el reflejo deseado. Al parar, el caballo tiene que alzar la cabeza y caminar. Tiene que estirar el cuello y la cabeza adelante y abajo. Así puede desarrollarse la Core Stability. Puede caminar el tempo, entonces siempre cuide que el caballo mantenga su cuello y cabeza bien rectos delante de su tronco. La posición correcta para el caballo es cuando su cabeza y cuello están horizontal a la cruz. Si al parar el caballo mueve la cabeza hacia usted, puede corregirlo con su mano izquierda manteniendo así la cabeza del caballo recta.